Eh, bueno, mi nombre es Esther Vega, eh, yo trabajo como profesora de, de Formación Profesional de Sistemas y Aplicaciones Informáticas y ahora mismo estoy en el Instituto en el instituto Agora de Cáceres. Eh, yo llevo ya varios años trabajando con, con Escolarium y bueno, trabajé primero en otros centros y luego cuando, cuando me trasladaron aquí, llevo dos años aquí, pues he continuado trabajando con la plataforma. Trabajando con ABP tampoco tengo mucha experiencia. Eh, he realizado alguna pequeña secuencia en clase con algunos alumnos con algunos grupos muy determinados vale sobre todo con, con grupos poco numerosos sin embargo este año pues voy a hacer un, una pequeña secuencia con un grupo bastante más numeroso en un, en un ciclo formativo de grado superior estoy haciéndolo ya vamos acabamos de comenzar creo y de hecho he enfocado este esta unidad así trabajando con abp porque al practicar ellos más, ellos van a, a, a descubrir, van a realizar realmente ellos las prácticas. Yo les he planteado una serie de casos reales, muchas veces explicamos las cosas y ellos no se plantean en el momento en el que vayan a trabajar en una empresa y sin embargo las misiones y las propuestas que les hemos hecho son casos reales con los que, con los que ellos se van a encontrar en la empresa. Entonces, la idea es que ellos puedan aplicar directamente lo que van a aprender en, en la unidad, trabajando por por proyectos pues porque puedan aplicarlo directamente en lo que ellos van a, van a trabajar el día de mañana. Ah, la nueva funcionalidad de ABP me ha encantado. Yo con este pequeño proyecto que estoy haciendo, al principio eh, bueno pues lo empecé con, con la plataforma, con las actividades blind normales que yo utilizo día a día en el aula y bueno, sí, es verdad que, que lo podía hacer porque es cierto que yo podría haber continuado con el proyecto pero mis alumnos trabajan con eso día a día. Entonces, si yo le quiero dar un poquito de chispa, un poquito de algo un poco diferente, en cuanto vi la herramienta, vamos, fue recién, recién que sacasteis la herramienta, eh, que la miré, la vi y dije, no, no, esta es la herramienta que tengo que utilizar. Eh, me parece que es mucho más visual, además eh, el proyecto que yo estoy haciendo, como versa de componentes informáticos, me permite también eh, pues el tema de la imagen, que le, que le proporciona mucha más imagen al a los contenidos. Y, bueno A mí la verdad es que lo que es el aspecto me gusta mucho. Y luego otro otro tema que también me gusta es que creo que es muy fácil pasar de un contenido, a para los alumnos me refiero, es muy fácil pasar de un contenido a otro porque simplemente le dan al botón de siguiente. En, en la herramienta de en el, un libro propio de Escolarium ellos tendrían que ir pinchando en cada una de las actividades link. Sin embargo aquí al darle a la pestaña de siguiente a mí me parece que para ellos es mucho mejor. Bueno, eh, yo se las recomendaría porque eh, todo lo que sea aprendizaje con metodologías activas creo que es mu mucho mejor para el alumno, creo que afianza mucho más los contenidos y bueno, pues lo dicho, ellos se ponen en el papel, ¿vale? Además, creo que se puede utilizar en todas las etapas educativas. Eh, lo que sí que creo es que tampoco hay que marcar objetivos muy grandes. Cuando uno empieza creo que hay que ir poco a poco. Eh, yo cuando lo he hecho, siempre lo he hecho en secuencias pequeñitas, en alguna unidad didáctica, eh, bueno, muy concreta y para hacerlo eh, mejor, o sea, mejor me refiero más, más sencillo, más sencillo para mí y más sencillo para ellos. Bueno, mi nombre es Antonio Monge, soy profesor de, en estos momentos de PEMAR, de ámbito científico-tecnológico, aunque, bueno, la, la, mi posición es de matemáticas, soy matemático. Empecé en el 2004, en el Día de Estambujal, en Arroyo San Serván. Eh, ahí, bueno, eh, los primeros años fui coordinador TIC, eh, creamos en el Instituto de Enseñanza Virtual de Extremadura, EBEX, y a partir de ahí, eh, me puse a trabajar en el Ministerio de Educación en el 2010. Eh, me encargaron crear y, y empezar a funcionar en el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas A partir de ahí, bueno eh, empezamos a trabajar con e-learning creamos el proyecto día que en estos momentos eh, está vigente, y a partir de ahí pues me pasé a la Consejería de Educación, como jefe de servicios, y ahí, bueno, pues era fui encargado de, bueno, de Escolarium, de Rayuela, eh, creamos el proyecto Innovate, eh, con todos los programas educativos que van al lado, y bueno, pues, eh, ejercí mi labor hasta hace un año y pico, cuando decidí que ya después de diez años, eh, en la administración era el momento de volver a las aulas, entre otras cosas porque lo echaba mucho de menos, y tenía ganas de de palpar eh, la realidad de, de la educación con, con alumnos. ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco mi trayectoria profesional dentro del mundo de la educación. Eh, eh, en OEP, en, en realidad, eh, tenemos la experiencia de, de los dos lados, ¿no? desde un punto de vista más teórico, eh, sobre lo que es la dinamización allá por el 2011-2012, cuando empezamos a, eh, empezó el boom. El ABP, eh, o empezaban las corrientes eh, a, a decir que había que haber, que tenía que haber un cambio en el metodológico importante. Nosotros lo retomamos, claro, fuera del aula, o, o lo tomamos eh, como una metodología muy a tener en cuenta. Dentro de lo que era el concepto de metodologías activas, donde el alumno iba a, a formar parte activa de, de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y después, claro, después de esa parte teórica, eh, hubiese sido muy lógico que no eh, ejerciese o pusiese en práctica el ABP con mis alumnos. ¿no? Entonces, en estos momentos tengo varios proyectos. Muchos son pequeñitos y, y son de varias semanas, pero un proyecto que se alarga a lo largo de todo el curso es eh, el de nanovirus, para impartir los contenidos de, de la parte de biología de, de lo que es la asignatura de ámbito. ¿no? Eh, en estos momentos, ya te digo, lo pongo en práctica casi día a día. Eh, porque si bien eh, muchas veces eh, me ocupo o trabajo con mis alumnos con lo que es el proyecto en sí, lo que es cierto es que ya desde el primero de Pemar, incluso en segundo de Pemar, que es donde está el bloque fundamental del proyecto, eh, preparamos el proyecto. ¿no? El ABP es eh, es una metodología, como, como bien sabéis, pero que lleva detrás toda la componente de trabajo cooperativo. Con lo cual, eh, el proceso de que el alumnado trabaje de manera cooperativa eh, de manera a lo largo del tiempo y que aprenda a trabajar de manera cooperativa es un trabajo que debe producirse a lo largo de mucho tiempo, porque no, no es algo innato para ellos, con lo cual debe, debe enseñarse y debe ponerse en práctica. Con lo cual, esa es, es un poco mi experiencia dentro de, del ABP o del Aprendizaje Basado por Proyectos. Aunque, bueno, como, como sabéis, eh, eh, el ABP es una metodología específica, algunas actividades normas específicas, pero que después mezcla muy bien con otro tipo de metodología. Podemos hacer gamificación, podemos hacer aprendizaje algo, eh, eh, basado en otro tipo de de elementos, ¿no? Lo importante será la pregunta inicial o el reto inicial que hagamos y, a partir de ahí, todo el desarrollo metodológico de trabajo cooperativo que nos lleven, en el caso de la a un producto final o una serie de productos finales. Beneficios. Eh, el reto fundamental está en la autonomía. En que ellos cada vez sean más autónomos y que eh, ellos aprendan las cosas, si bien de manera diferente, pero que las aprendan. Y que sepan usarlas, ¿no? Yo siempre digo que un, un docente en el fondo es un gran contador de historias y contador de relatos. Eh, contamos relatos, por ejemplo, de un loco en el 1492 que se metió en un barco eh, en dirección hacia el oeste y, y de repente se encontró con, con un nuevo continente. ¿no? O, o en matemáticas de las rectas que se odiaban tanto que nunca llegaban a tocarse y por tanto las llamamos paralelas son relatos. En el ABP, yo creo que los docentes seguimos contando relatos, pero el objetivo fundamental no es que nuestros alumnos repliquen esos relatos y se les quede, sino que nuestro objetivo fundamental es que ellos empiecen a crear sus propios relatos, de manera que al principio sean novelas cortas o cuentos cortos, para después establecer ese corpus que van a lograr con el aprendizaje y en donde nos sorprendan con inicios o con esos finales inesperados que todos como docentes queremos que nos lleguen a contar nuestros alumnos dentro de una metodología diferente. con lo cual es un poco lo que yo entiendo, ¿no? una manera un poco no muy académica de contarlo, pero al final es eso, queremos que ellos lleguen a contar sus propios relatos a partir de el relato inicial que nosotros le estamos proponiendo. ¿no? Bueno, eh, respecto a, a, a los cursos, eh, eh, la gente que, que decide ir a un curso de ABP tiene idea eh, de lo que es, más o menos. Lo que sucede es que hay mucha confusión, en el sentido de que hay un, un, una confusión inicial que parte de la base de que todo lo que es un proyecto, o un proyecto educativo, es ABP, y viceversa. Eh, eh, yo creo que esta, eh, esta confusión inicial mm, se rompe en el momento en que tú estructuras el curso de ABP como una eh, estructura que está muy determinada, donde empiezas a, a explicar que se fundamenta en trabajo colaborativo, donde las eh, sesiones de aula tienen que estar muy pautadas, muy trabajadas previamente y que en la sesión de aula tienes que seguir trabajando, ¿no? Simplemente esta idea de que eh, hay por las redes de que yo le hago a mis alumnos una pregunta y dejo que fluya la cosa, ¿no? Bueno, si haces esto, <ríe> fluirá, pero no precisamente hacia lo que tú quieres que fluya, ¿no? Esa eh, falsa idea inicial es la que se rompe en, en, en los cursos de formación. En ese sentido, bueno, la perspectiva de formador de formadores eh, cambia un poco porque te enfrentas a personas que en principio no saben o que tienen una idea un poco eh, alejada de lo que es el ABP en sí. Respecto a lo que está sucediendo en Extremadura, yo creo que hay programas como CREA o CITE que, en los cuales estamos viendo que hay, hay un, un nivel muy más que aceptable, de gente que está haciendo ABP y que lo está haciendo además muy bien. Con lo cual yo creo que en ese sentido Extremadura puede ser un referente de por la multitud de gente que entiende que las metodologías tienen que cambiar y que las están poniendo en práctica bien sean con ABP o bien sea con otro tipo de metodologías. flipped con colaborativo, aprendizaje basado en retos, incluso la adopción del movimiento que hay en estos momentos en Extremadura de aprendizaje servicio, pero con la adopción de metodologías activas y de trabajo colaborativo también es muy significativo. Con lo cual, eh, yo creo que el, el, el movimiento está en estos momentos estable y creciendo. ¿no? Pero desde ese punto de vista de una base eh, seria eh, y una base que va creciendo poco a poco no una base de eh, me lanzo a la piscina con una pregunta a mis alumnado, a mi alumnado y a ver qué pasa y a ver lo creativos que son, ¿no? sino que bueno, con un trabajo previo y además con una, una estructura eh, que está muy definida y que tiene que ser una estructura seria y, y con una serie de partes y, y, y, de, y de partes del, del proceso y de una eh, planificación de ese proceso que hay que seguir. Para un lado, y de hecho lo he puesto eh, en práctica, es eh, muy intuitivo, eh, eh, en el sentido de que, bueno, el modelo tradicional del libro era muy secuencial, eh, en esta manera de dibujar el, ese libro de Escolarium, dibujarlo eh, por temas que estén en horizontal, a ellos les... Eh, la verdad es que se lo puso un día y, y, y fueron rápidos. O sea, no, no tuvieron ningún problema en acceder y tal. Yo creo que es una mejora en el sentido de que antes siempre andaban preguntando en qué tema era. ¿no? Ahora lo tienen más localizado porque eh, es más visual y, y para mí esa componente también me parece que es muy interesante. Aparte de que yo creo que es un avance importante dentro de, de Escolarium la posibilidad y la flexibilidad de mostrar los contenidos de una manera diferente ¿no? a lo que estamos eh, eh, acostumbrados. Con lo cual, yo, yo en principio eh, lo he usado, he cambiado mi proyecto y lo he pasado a, a esta nueva forma porque me parece mucho más intuitivo y para ellos también es más intuitivo y un acceso más rápido. Debe ir poco a poco. Esa es la pauta inicial, poco a poco. A ver. Si tú no estás dispuesto, no entiendes eh, cómo pueden ser las dinámicas del colaborativo, eh, no te metas. ¿Por qué? Porque, bueno, vas a hacer una cosa que puede ser bonita, que te va a salir muy bien en tus fotos de Instagram y que vas a ser eh, como muy guay como profesor. Pero en realidad no vas a conseguir nada. Y esto no se trata de ser guay como profesor. Entonces, llevo un trabajo previo. Primero colaborativo diferentes mmm, técnicas colaborativas en diferentes momentos de colaborativo. En el momento en que estamos ahí, yo desde mi, forma de, desde mi punto de vista, podemos pensar en mmm, aplicar técnicas de colaborativo dentro de lo que es un modelo ABP, en donde hay una pregunta o, o motivación inicial y en donde a lo largo de un proceso con técnicas de colaborativo nos dé lugar a un producto final que ellos expongan tanto sea a sus compañeros o a parte de la comunidad educativa. Entonces, poco a poco, empecemos por, lo, eh, por las bases buenas que hay que dominar y hay que poner en práctica para después pasar a cosas un poco mayores, como es el ABP, en este caso. Aprendizaje basado en retos, sea, la sigla que le queramos poner, ¿vale? Pero, nada de lanzarse al, al vacío um, con un modelo hecho sin saber lo que hay detrás y, sobre todo, eh, hay que tener muy en cuenta que, um, también, como docentes debemos dominar el aula. Eh, y, entre una metodología eh, en una secuencia didáctica amplia, de muchas sesiones, eh, cuando tú no dominas eh, el aula y no dominas esa metodología en el aula, es muy arriesgado y nos va a llevar a, a, a frustrarnos como docentes. Entonces, eh, perdonad que me repitan estas cosas, pero como profesor de PEMAR me suelo repetir mucho, eh, poco a poco, metodología, la parte de aprendizaje colaborativo y después proyectos que sean um, pequeñitos, proyectos. ¿vale? para ir trabajando poco a poco con el grupo. Ya después se podrán hacer cosas más, más amplias. ¿no? Pero la base teórica eh, hay que dominarla y, además, dominar la implementación de determinadas técnicas eh, en el aula poco a poco. Es, tiene que ser un trabajo a lo largo del, del curso con el grupo para después, si en siguientes cursos volvemos a tener ese grupo, poder tirar mucho más de él o Incluso compañeros que le lleguen ese tipo de alumnos que ya están acostumbrados a trabajar de esa forma, eh, les sea mucho más eh, sencillo ese, ese proceso inicial de adaptación del alumno a, a la metodología.